HACEMOS LO QUE QUEREMOS Miren, este no era el video de hoy PERO NUNCA, NUNCA era el video de hoy NUNCA De hecho, hoy yo puse en, en Twitter Que el próximo video tenía metraje mostrado en el short Me hackearon güey, pero se atravesaron todas las noticias de hoy Esto es Picacaroto Noticias Edición Especial de anime el 28 de junio se reveló en la página web de Urusei Yatsura que la serie contará con 46 capítulos, y el estreno sigue siendo en octubre. El día 2 de julio Netflix lanzó el trailer de la segunda tanda de Jojo's Bizarre Adventure Ocean, revelando que los capítulos 13 al 24 estarán a nivel mundial para el día 1 de septiembre de este año. Tanto Uruse y Yatsura como Yoyos están siendo animadas por el estudio David Productions. En la Anime Expo en Japón se reveló el segundo tráiler de Blitz La Guerra sangrenta de los Mil Años, revelando el nivel técnico final de la serie, el nuevo soundtrack y reiterando que el elenco de la serie sigue intacto y las voces de los nuevos personajes serán los mismos que el videojuego Bleach Brave Souls. La serie sigue con fecha para octubre de este año y su estudio de animación es Studio Pierroy. Según rumores van a haber nuevos combates adicionales a los del manga, siendo aprobados y supervisados por Tite Kubo, mangaka de Bleach. También en la anime Expo se reveló que el estudio Trigger está trabajando en la segunda temporada de Pantian Stocking with Gartevell, serie original del estudio Gainax que se estrenó hace 12 años, lo tengo en mi lista de pendientes. Estudio Triget tiene un proyecto para este año que es Kiberpunk 2077 x que se estrena en septiembre de este año vía Netflix. El trailer de Kiberpunk salió hace unas 21 horas aquí en YouTube. También ayer se revelaron los pósters promocionales de la película de Slam junto a su título de First Slam Con los pósters se tienen los diseños de los cinco titulares del club de básquetbol de la preparatoria Sohoku, que son el pilar de la Takenori Akati, el Hizashi Mitsui, Yoka Miyagi, el guardia central más rápido del estado de Kanagawa, Kaede Rukawa el supernovato y por último el talentoso Kanarichi Sakura, la película contará con el guion y la supervisión de Takehito Inoue, mangaka de Slam. de Picagaroto Noticias. Prometo el próximo video será el que verá a continuación. No haga promesas que no va a cumplir. Esas son las mejores. Alto ahí, el video todavía no acaba.